Hola amiguitos, estamos en Madrid Estamos en Madrid, en Las Rozas Hemos venido al festival serás? y vamos a perijolear a ver lo que hay por aquí A ver bicicleta nueva, nuevos componentes, hablar con las marcas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 esto, esto no sé qué es, esto, esto lo he visto en mi vida. Y, y ahora lo que han hecho es hacerlo un poquito más pequeño para que el mismo pueda funcionar tanto adelante como, como, el... como ahora. Pues. Terminada la primera tarde en el festival, la verdad es que nos ha cundido. ¿eh? Hemos llegado a bebernos un vino. En lo de Simano, que eh, David ha estado entrevistando a los bikineros. Hemos estado dándoles mal a los bikineros. No nos ha dejado en paz. <risa> Mirando las cosas nuevas de Spiu, este, hemos estado ahí con los de Tuvalu. A ver si mañana conseguimos una bicicleta para hacer la ruta con los bikineros y con Esther Iniesta. ¿Y qué más? Y ha estado contador. Hemos hecho una fotico con un apótico con contador. ¿Y qué más? Ya, y, mañana pues, bueno, más. Mañana más y más cansado. Mañana te espera día duro, eh. Hola. Hasta mañana. A dormir. Hola amiguitos. Hemos venido el segundo día de fiesta para robar pegatinas. ¿Cómo que para robar pegatinas? Sí. Eres un geta, tú, eh. Con la vida tiene una, muy buena pinta. No, no buena que Sí, bueno, en principio toca hacer los huevos. O sea, le das aquí a la maleta como si subieras piñones y bajaras piñones y ahí te va más suelto. Le das aquí y te va más duro. Pero las o sea, Y aquí metas plato tú. Me cago oye. en sus padres. Sí, pues, ¿Qué o sea, lo que ¿Qué es Y ahora que se pone pone pone ¡Ay, ay, ay! Oh, dale, dale tú el tico de bala ¿Sube, ¿Eh? Sube un 20% y un 10%. ¡Oye, que me caigo! ¡Que me caigo! <ríe> ¡Me caigo! ¡Jajajaja! A ver, barbaridad Estos serán 3.000, ¿no? 4.000, 5.000 A ver, tía, sí, sí, sí, 3, sí. no trabajo yo con con el duro pero esas no había tenido Casco, el casco integral, mira que guapo. Me va a pasar yo al enduro. Cierre, sin Te acercas así y clash. Ahí, se Espera, espera. neumático, grave completamente listo para uso de carretera. Mira, un portavidón inteligente. Lleva una tarjeta SD, digo no SD, no, micro una SIM, SIM, una SIM una, SIM, SIM, una tarjeta SIM, perdón, que te geolocaliza la bicicleta y sirve de alarma. Por si te la mueve, empieza a sonar. Aquí el ingeniero, ¿no? <risa> <risa> sí, bueno, es un sistema de detección de movimiento. El sistema detecta movimiento en la bicicleta y te llama por teléfono para decirte que te la están robando. Eh, luego tiene un sistema de, de posicionamiento GPS, entonces eh, cada dos minutos te envía posicionamiento. Y luego tiene otra función que es aviso de caída a terceros. ¿no? El sistema al final lo que hace es, le avisa a las personas que tengas autorizado en el sistema y les manda tu track en caso de caída. Autodidacta. ¿Qué? <risa> ¡qué! Okay. Ah, aquí, observando. ¿La conocíais o no? No, no la conocíamos de nada. Ahora, esto digo, esto es la, la Scott, no, es, es otra es otra es, marca. Sí, es otra marca, pero en realidad forma parte del grupo Scott. Ah, vale. Eh, empezó siendo otra marca. Eh, de hecho es una excisión de dos ingenieros eh, que salieron del puesto Y luego Shimano 105 de 12 velocidades Mira, mira, qué bonito un poco raro No, no, no vas a salir Hay que salir igual si Alá, te pones tu vaquero. Bueno, y si hace buen tiempo Ya lo sabes es si no, no lo veo Hostia, desde ahora Es muy optimista Otra pregunta ¿De qué cajón sales? Aquí tenemos el stand de XAUC, El mejor sellador de ruedas tubelés del mercado Y tiene un montón de productos más Que si cera para limpiar la, para la cadena Un aceite nuevo Y mira, y el líquido Mira, ¿ves las burbujas? Y el líquido tubeless Sella el agujero y ya no pierde el aire Entonces lo puedes pinchar ¡NACA! Y mira, mira, mira, mira, mira. Ya está, sellado. Ya no sale el líquido. Mira, no soy el único que pone los clips con un trozo de cámara. ¿eh? ¿Ves? Así, así es como hay que ponerlo. Un trozo de cámara de carretera, lo recorta pam. Súper chulo. Se queda mejor que el mío. de aire? No me jodas. Ya, ya, no, ya lo veo. Eh, una mira, mira, mira, mira, mira. Esta, esta, esta, me parece a mí que me va a caer, eh. Llave de radios, troncha cadenas y en el formato pequeñajo. Esta me mola un montón. Ya tengo multi -herramientas para el año que viene. Para la temporada, para las carreras, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya. Mira, la nueva cámara de Vitoria. Como las hoy. No es Viti, no. Yo corriendo, yo voy a ir detrás de vosotros corriendo. Muy bueno. Aquí tenía que haber estado yo. Me han intentado conseguir desde Scott una bicicleta, pero al final no ha habido ni bicicleta ni nada. Así que hoy me quedo sin entrenar. Hoy tampoco entreno. Me cago que es desastre. Deja tren. de repunar. ¿Eh? ¿Qué te pasa a ti? Deja de repunar. Oye, que soporte más guapo te has echado para la GoPro, ¿eh? ¿Viste? Sí. Más fijo, ¿eh? Sí, vibra. No vibra. Menos mal que ya estabilizador. Vaya paliza que nos hemos dado Bueno, ya estamos de vuelta del festival. La verdad que había un montón de marcas Han ido las principales marcas de bicicletas Specialized, Scott, Orbea Otras marcas como MMR Como Felf, Goss Marcas de componentes Shimano, componentes de GES Hemos estado también en el stand de Wahoo, nos han enseñado los nuevos rodillos, me ha parecido espectacular, los pedales Wahoo con el potenciómetro y nos han comentado que va a venir un nuevo cuenta kilómetros Hemos entablado nuevas relaciones comerciales con una nueva marca que vamos a traer a la tienda, BioCicle. Lo mejor, que nos han dado jamón y vino, oh, estaba buenísimo, la verdad que tanto Shimano como BioCicle nos han dado jamón y vino. Había un montón de influencers y youtubers Hemos estado con Esther Iniesta, Viquineros, estaban los corredores David Valero, Alberto Contador, Oscar Puyol La verdad que todos los influencers y youtubers así importantes estaban en Madrid Es el sitio donde había que estar Y ahora es cuando toca rebuznar me ha dado la sensación de que estamos ante un concepto un poco antiguo Me ha dado la sensación de estar en una feria de hace 10 años pero venida a menos Antes cuando te ibas a las ferias de las bicicletas tenías todos los modelos, todas las tallas, todos los colores Podías ver todo el catálogo de las marcas en vivo y en directo Aquí había de cada marca pues 6, 7 modelos y la verdad que tampoco podías probarlas Podías probar uno o dos modelos de cada marca pero hasta ahí entonces, el concepto de el fabricante vende al distribuidor a nivel nacional, el distribuidor nacional a las pequeñas tiendas y las pequeñas tiendas tienen que hacer implantaciones y meterse en grandes volúmenes para descuentos, me parece que, que está, este formato hoy en día está un poquitín equivocado. Eh, la venta eh, tiende a ser toda online, vender directamente al fabricante, al, al usuario final... Y las pequeñas tiendas estamos abocadas un poco a dedicarnos al taller O meternos hasta los ojos en programaciones para poder intentar vender una puñetera bicicleta Entonces, muy bonito, muy bien Pero me parece a mí que lo de la feria de bicicletas tendría que cambiar un poco el formato Y hacerlo tipo al Sea Cioter Donde había las marcas de bicicletas tenían una gran variedad de bicicletas Y el usuario final las podía probar Y luego las comprabas <ríe> O no, por ahí bueno, sin más, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, suscribir, compartir, lo siento por rebundar y nos vemos en el próximo vídeo, que será la jamón bike. A la semana que viene voy a jamón bike, sábado y domingo, el sábado ultramaratón de 100 kilómetros, el domingo XCO. ¡Hasta luego!